Our third panelist Nuestra is, uh, tercera mesa nos va reunir pronto, pero sorry, vamos a empezar con basil lo siento, porque hace mucho ruido, ah. hay mucho ruido. Okay. Es por. So I hope ah, bueno, bien, here espero que las personas que Do están aquí sentados me? me entiendan. Okay, ¿Sí me oís? ¿Me entendéis? Muy bien. Um, what we will lo que vamos a discutir today, hoy uh, en esta mesa es de alguna manera como los artistas y los activistas culturales miran, absorben, interpretan la crítica del Estado-Nación y el ir más allá. Antes en la mesa de antes no teníamos imágenes, ahora vamos a tener imágenes y vamos a hablar de imágenes y de obras de arte. Ahora. So before we start the conversation, Yumi está con nosotros, you, antes de empezar la conversación me gustaría uh, que hacer una introducción each, a vuestra uh, obra, it, unos minutos, uh, lo voy a hacer yo, see, no please, te preocupes, me, you oh, uh, o oh, no, mejor eh, voy a haceros algunas preguntas, you preguntas you passed, dónde vivís, cuáles han sido vuestros años, trabajos años, en Basile, los últimos meses, también a Basil me gustaría que hicieras una breve presentación, tenemos solo dos micrófonos o oh, podemos compartir. So, hello, um, Muy bien, hola. Aquí, esto empieza so con you, la confusión de mi nombre, es Yumi, de la manera in the, in the china y en europeo, um, es Mayu. Bueno, no me siento I, mal just, si just me so llaman that, una de know. las otras, de los dos eh, variedades, um, pero bueno, solo por decir quién um, soy. Y bueno, vivo y trabajo en Colonia, donde enseño en la universidad, la Academia de Arte de los Medios, creo que es es un espacio muy ligado al, al arte en medios, pero vengo, procedo de Pekín. Tengo un proyecto de vida que, sé, que también traduzco en un proyecto investigador y comisarial que uh, uh, of, uh, of es bueno, cultural transfers, habla I'm también sorry, de transferencias culturales que conectan Europa, uh, el, el lejano oriente Africa. con Europa, pero también so con África. Analizo esta cuestión has, desde el punto de vista del arte y la cultura uh, that, that, that there, there, que sorry, ha estado ahí históricamente, pero también intento sort of destilar meta metal, una especie de, de comprensión meta nivel so kind of sobre cómo the, esto funciona y esto conecta con really uh, uh, otra, otra uh, área de mi trabajo, que the, es el the trabajo con los uh, uh, medios, utilizando... Uh, uh, uh, uh, digamos, las imágenes antiguas para deconstruir lo que vemos en la actualidad en el capitalismo transnacional. Así que esto es un poco por encima eh, mi terreno de trabajo en los últimos dos años. Y vamos a empezar una investigación más específica en los próximos meses. Gracias. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría, me llamo Basil Chiripan, represento el Centro de la Cultura Visual que funciona en Kiev y también enseño en el Departamento de Estudios Culturales. Así que trabajo en Kiev, en Ucrania y me gustaría agradecer a Alternativas Europeas y a Lorenzo Marchili por haberme invitado porque este evento se realiza en colaboración con el Festival de Trans Europa junto con la Bienal de Kiev de 2020 que ya está en marcha perdón, en 2017, que ya está en marcha, ya tenemos algunos eventos coordinados aquí en Kiev, en Kiev, simultáneamente con nuestra colaboración. Aparte de este debate, hay también una exposición comisariada por un compañero del Centro de Arte Visual, Sandra Vikoveska, un proyecto feminista llamado Textos de Mujeres, está en el local que está al lado de esta nave, está abierto hace nada, creo que hace varios días y hoy es creo que es el último día os aconsejo visitar esta exposición. Nuestro Centro de Cultura Visual funciona como una plataforma pública para artistas intelectuales, me refiero a la Academia en general y también iniciativas de base. Esta es la institución que mezcla la investigación visual, contemporáneo, políticas de base y debates políticos también, básicamente esta es la cuestión, creo que vamos a entrar más en detalle cuando analicemos nuestros proyectos y cómo se superponen, pero estoy bastante contento de estar en una mesa internacional, es también mi, mi tema, también en la Bienal... Y bueno, es bonito que estemos aquí juntos de manera física. Como introducción, gracias a ambos por lo que nos habéis contado. Vamos a tener un vistazo, a echar un vistazo a algunas eh, diapositivas. Creo que desde ahí no lo ves, así que por favor, si te puedes cambiar de sitio, un poco de logística aquí. Muy rápidamente, soy Kathleen Hook, soy comisaria en y he sido comisaria en varias instituciones, entre otras el CUNCHALE de Viena. We were speaking the... Estábamos hablando, bueno hay un, uh, before, un ponente que falta que like ha estado hablando hace dos horas, Oliver Ressler, so he is, uh, Oliver Ressler with us, uh, que es un artista uh, austriaco, pero ahora está presente con nosotros telepáticamente. To to memory, y para recordarle here, las películas están aquí en la exposición, justo en la parte de atrás uh, de esta sala, son dos películas. See, find, de él por un lado está esta película de animación. Antes él explicó por qué eligió la animación para un poco salir de estas imágenes, esa iconografía estigmatizadora de los refugiados, quería buscar un nuevo imaginario sobre las migraciones y también apartarse de la estigmatización y de esta idea de la llamada crisis. Esto también son dos diapositivas de la segunda película de Oliver Ressler sobre los habitantes sirios en Turquía. Y ahora me gustaría hacer un, un giro rápido por imágenes de la historia del arte que aborda la cuestión de los valores, los valores comunes de nuestra memoria colectiva y en particular la, la democracia en Europa. En, a la izquierda veis una obra llamada es una obra de Joseph Beuys que trabaja mucho sobre la democracia y esta obra se llama Una rosa por la democracia. Y al otro lado veis una noción muy romántica de libertad, este trabajo se llama Libertad. La problemática de de la política como intento de introducir un equilibrio del poder en vez del diálogo se tematizó de manera bastante temprana en el proceso de la construcción de los estados nación y en este caso particular en las caricaturas que en. Bueno, estoy en Francia. Que es una obra llamada El equilibrio europeo de Honoré Domier. Esto se refiere a los valores democráticos y la Declaración de Derechos Humanos de 1989 en el bicentenario de la Revolución Francesa, que se considera el nacimiento de, lo, de la Declaración de los derechos humanos en 1889, pero también la ambivalencia extrema que digamos, el hecho de que la democracia puede volverse en una dictadura sobre la gente. Más eh, cuestiones sobre el poder, en este caso durante la Segunda Guerra Mundial, sobre eh, Guillermo II de Hans Richter otros movimientos artísticos, en este caso el dadaísmo, que pueden considerarse como el primer movimiento artístico europeo transnacional que llegó de Rumanía hasta Reino Unido y, y que fue, estaba basado en las migraciones, personas que migraban y hacían dadaísmo y se creo, en, lo, en la década de 1960, así que fue un tema importante, 100 años dada, y que trabajaba, perdón, en 1916 se fundó el dadaísmo y que buscaba un nuevo lenguaje como herramienta del poder en la cultura y en la sociedad en general. Aquí tenemos primeros planos here, like de unas 15 personas que pueden considerarse o se consideran intelectuales europeos, forman parte del legado de la cultura Trotsky, europea. Vemos a Trotsky, or, or Gerl, um, Bertolt Brecht, Stephen Schweiz, James, James Joyce, um, Amy Hennings, Amy Hennings uh, Harry Graf, Kessler, Graf Kressler, uno de los primeros, ¿cómo decirlo? Oh, mi inglés, lo siento, me falla. Escribió mucho sobre toda la historia, desde el punto de vista de la historia de Europa. En sus, era un cronista, es un cronista de la historia, de la historia europea en, sus, en las notas diarias que hacía. Con esta imagen de un artista, a la izquierda Bushra Halili de Casa Blanca y a la derecha Peter Fisher, David Weiss, dos obras que hicimos en torno a 2010. Una de ellas trata de la cuestión de por qué estamos tan abiertos a la migración de mercancías o al movimiento de mercancías que con la, digamos, con la aceleración de los eh, del transporte como parte de la globalización y por otro lado consideramos la migración como un problema que en los días de la globalización es una paradoja. Los artistas están también trabajando en símbolos, símbolos fuertes como la bandera europea. Aquí faltan las estrellas, pero Remco Boruch trabaja en la iconografía de la bandera europea en aquel momento. Y recoge todas las eh, banderas de las diferentes embajadas y advierte que todas tienen un azul diferente. Esta adoptada en 50 por um, Libí y también en el, dentro del movimiento paneuropeo y fue adoptada. En, en el 83, perdón, en 1955 y luego la Unión Europea la adoptó en el 83, así que fue un proceso bastante largo, pero de alguna manera... Eh, una iconografía aceptada como símbolos de hace bastante tiempo, como símbolo de la Unión Europea Otra cuestión interesante a este respecto es hasta qué punto podemos eh, afrontar nuevos símbolos nuevas imágenes en la derecha con Miranda Pinel, una película sobre el folclore militar, podríamos decir por un lado y los tatuajes en Gran Bretaña y por otro otro lado símbolos fuertes como los parlamentos y otro tipo de elementos arquitectónicos que significan simbolizan el poder la democracia democracia esto es eh, de dos artistas que también se han mencionado antes hasta qué punto la democracia puede bueno hemos observado unas cuantas veces que puede ser un signo de soberanía pero también al igual que en muchos casos bueno yo vengo de suiza donde la democracia directa se celebra mucho pero también tengo que decir que hay también problemas, porque en función de las iniciativas que se adopten, las minorías se pueden ver muy afectadas por decisiones de sí o no, así que sigue siendo una cuestión de qué es lo que se va a votar, el sí y el no. Y bueno, continúo con las diapositivas. Después de este eh, repaso con algunas obras ejemplares de imágenes colectivas en relación con Europa, empezaremos la discusión. Empezaremos con. ¿Me tienes que decir? Espera un momento. Ahí estamos. Has elegido discutir sobre este mapa. No hemos tenido mapas antes en la presentación. Podría haber habido mapas, la verdad. Los mapas son es una forma, el mapa es una forma muy importante de abstracción política, territorial y también una manera de discutir. Sobre los lugares, ¿por qué has elegido esta imagen antes de entrar en toda la temática de Asia del Este como un elemento importante en la constitución de Europa? Me gustaría hablar de algo que has planteado, el dadaísmo como primer movimiento paneuropeo artístico hace 100 años justamente 101 el más famoso por lo menos el que tiene más relevancia en la historia del arte del dadaísmo el gesto más relevante del dadaísmo es la apropiación cuando duchamp coge el urinario y lo plantea como una obra de arte se apropia se apropia algo de otro contexto y le da un nuevo significado este gesto es artístico en sí mismo. ¿Qué es lo que es vemos en estos días? Una apropiación que está teniendo lugar de la centro derecha a la derecha radical. Está habiendo una apropiación de toda la táctica, de la retórica y de toda la estructura discursiva de lo que se consideraba la izquierda o algo que pertenecía a la intelectualidad de izquierdas. Por ejemplo, la teoría poscolonial, que era un reconocimiento de los oprimidos, la opresión de los no europeos, que utilizaban este discurso del poscolonialismo y luego la poscolonialidad, bueno, en todas sus variaciones, para combatir la emancipación. Para luchar por la emancipación y ahora en Estados Unidos con Trump, con la extrema derecha trumpiana, el movimiento asociado se han apropiado de esta operación del pensamiento postcolonial cuando reivindican que también ellos han perdido su identidad y su identidad es este azul que siempre ha estado en el lado dominante de la historia, así que hay todas estas operaciones perversas, esto no es algo nuevo, eh, lo digo porque vengo de un taller de dos días que se llamaba eh, decolonización perversa, analizándolo no, no desde el punto de vista de lo políticamente correcto, no eh, al mirar esta cuestión políticamente correcta, la raza, el género, etcétera, las identidades nacionales, no haciéndolo así, sino analizando más bien cómo la táctica de la descolonización ha perdido el elemento emancipatorio y se ha visto pervertida. Esta es la, la, la cuestión. pero bueno, lo que yo quería decir quiero empezar con una autocrítica porque trabajo en esta academia de producción de arte y cultura donde se ha vuelto estándar decolonizar todo y lo que sigue a la decolonización bueno, hay una historia más larga detrás de esto esto ha sucedido porque Digamos, todo a esta nueva izquierda que nace en los años 60 y los movimientos ligados a esto y que reconocen que hay un, una imagen global más amplia de la injusticia y analizando los contextos no occidentales, empezando a analizar las identidades de género, raciales y todas estas cuestiones. Estas personas luchaban en terrenos concretos en los Años 60 y 70, pero a mediados de los años 80 todo esto estaba asimilado en la universidad occidental, las universidades estadounidenses, sobre todo, y me imagino que también en Europa, en estas grandes universidades. Ahí, y esta es mi autocrítica, lo que viene ahora, yo funciono un poco dentro de este contexto de izquierdas, culturalista, este discurso ha perdido su eficacia, todavía suena atractivo, todavía alguna gente diría que todo el análisis tiene un punto de partida equivocado. En cualquier caso, hay un vacío de capacidad de acción, un vacío de acciones concretas que en buena medida los artistas intelectuales de izquierdas comparten en estos días. Me estoy presentando mi autocrítica de bueno ante quizá vosotros que sois más brillantes que yo en terrenos eh, políticos me podéis eh, digamos transmitir maneras de intervenir eh, que sean concretas pero con las que yo no eh, tengo contacto, porque parece que en el, el mundo del arte y la cultura estamos un poco atrapados. Esto es un poco una de las cosas que quería eh, poner sobre la mesa, y vuelvo ahora a la propuesta original que tenía. Para introducir o seguir un poco esta lógica de la decolonización pervertida, me gustaría introducir una perspectiva histórica un poco diferente sobre el proyecto europeo. Este es un proyecto, lo que estáis viendo es un mapa de los años 30 y 40, el imperio japonés, Sí, podéis reconocer China, está en la esquina superior izquierda, Japón había ocupado en el 32, también el, nor el noreste de China, que creo que está en amarillo, no, creo que el color está un poco... Eh, desvanecido y luego veis un poco todo el sudeste asiático que está sometido a Japón en medio de la Segunda Guerra Mundial y esta línea que de alguna manera recubre todo el Pacífico. Así que todo lo que delineado entraba en el imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial lo que consideraban el círculo estratégico para su defensa nacional. Pero no no no no no. Pero lo que quería contar aquí es que Manchuria o, sí, Manchuria, en la parte noreste de China, que es un área geográfica bastante amplia, una construcción muy particular de Japón. Manchuria, históricamente, bueno, es. Esta, esta parte históricamente no ha pertenecido a ningún estado, en realidad, porque en, en el este de Asia ha habido, digamos, la noción de frontera o de estado-nación no rige hasta principios del siglo XX. Pero bueno, Manchuria históricamente era la patria de los nómadas manchures, aunque tenían diferentes nombres y pertenecía a la dinastía premoderna que era la dinastía de los manchúes fundada en el 1911 pero se consideraba una zona que, digamos, dividía la dinastía Romanov rusa y la mandarina. Y a finales del siglo XIX el área estaba poblada por campesinos chinos y coreanos porque había agricultores en Corea y en China y no tenían un lugar donde ir y se veía como un imperio que se estaba derrumbando ya no controlaba sus fronteras And, um, y esto the, the la, los eh, rusos construyeron el tren transiberiano después de firmar un tratado con la dinastía Manchú um, que conectaba you know, the básicamente the como really, sabéis toda la zona to to transiberiana uh, hasta el puerto de Daria Japón Uh, asedió este or, tren uh, en esta sort of guerra guerra tan eh, crítica, la guerra ruso-japonesa, donde Japón ganó, que es un momento histórico donde eh, una potencia no europea ganó a una potencia europea. Esto en la historia reciente. Lo que pasó después es que los japoneses establecieron algo parecido a la compañía de las Indias Orientales británica en, en torno a toda esta eh, compañía ferroviaria y en empezaron a generar mucha influencia político-económica en esta región. China, entre tanto, había perdido en varias guerras y era un momento de vacío del poder, así que Japón en el 31, 1931, eh, hubo, eh, aprovechó una detonación y la utilizó de excusa para ocupar esta zona en 1932 se, eh, el, este reino Manchú Japón lo había declarado como un estado-nación esto aprovechando el emperador eh, quizá conocéis esta historia un poco por esta película del último emperador bueno, eh, lo siento tengo que poner un poco las bases aquí por qué Manchuko era interesante en 45 por supuesto eh, desapareció cuando Japón se rindió pero por qué era importante esta, esta dinastía primero porque era multietnica multilingüística y multirreligiosa era un estado con toda esta multiplicidad pero el funcionamiento no estaba eh, digamos no carecía de problemas había eh, digamos unas técnicas étnicas bastante peculiares identificaban las diferentes etnias de la región, los mongoles, los manchúes, los chinos, japoneses y coreanos producían, produjeron mucha, muchas películas de propaganda y material impreso donde veis todas estas personas diferentes um, compartiendo yo... territorio viviendo juntas um... Y el otro aspecto es que Japón tomó prestado una ideología muy confuciana para justificar el, su papel en la región y es la idea de que el emperador es el centro del universo y actúa en nombre del cielo y traslada esto al dominio sobre la tierra que es la ideología histórica de los emperadores chinos puedo hacer un comentario al respecto este, este poder celestial no es específico de China toda monarquía creo en el mundo ha tenido este tipo de justificación celestial solo, bueno, porque has dicho que es curioso pero yo creo que es típico de las monarquías sí bueno, podríamos establecer paralelismos con otros órdenes que existían simultáneamente, que eran coetáneos pero la cuestión específica en China es que era bastante convincente para los propios emperadores y es que había todos estos enemigos extranjeros y todos estos emisarios extranjeros que eh, rendían homenaje al emperador y había una ceremonia muy simbólica donde todo el mundo tenía que digamos, rendir homenaje al emperador chino, e intercambiaban eh, regalos, este intercambio, bueno, sabéis, porque cuando los coreanos, eh, su país era bastante pobre y no tenía nada espectacular que presentar, pero presentaban a lo mejor un solo sombrero y decidían cosas con mucho más valor de lo que ellos habían dado al emperador. Bueno, estas son, esto nos habla de una diplomacia premoderna y hay elementos bastante interesantes solo para el pensamiento. Y quizá él puede aportar un poco a la discusión. Sí, sí, un momentito, a punto estoy de llegar. Entonces, he estado diciendo que había una construcción muy particular de esta donación, pero que se basaba, digamos, combinada, combinaba estas atribuciones más europeas de nacionalidad, pero las combinaba con esta tradición confuciana para justificar la gobernanza política. El tercer elemento que tengo que mencionar es que había un ministro de Economía, Nobushu Kumini, que era el ministro de Economía, que fue ministro durante más o menos eh, bueno, varios años, también estuvo en la Segunda Guerra Mundial ejerciendo este cargo y él había visitado varios países europeos, la Unión Soviética, Norteamérica, antes de ser ministro en Manchú y aprendió de todas estas políticas y las combinó de una manera bastante peculiar todo lo que había visto eficaz lo combinó retomó la idea del taylorismo de las fábricas también la tecnocracia alemana en la toma de decisiones los sectores industriales consiguió que produjeran de manera eficaz también importó los planes quinquenales soviéticos y todo esto en Manchuria y en Manchuco y esto, digamos, permitió que Manchuria se convirtiera en una potencia industrial. ¿Cómo eh, pues, pudo él aprender todas estas teorías? ¿Fue, ¿Se le formó? ¿O cómo hizo esta apropiación? Sí, sí, sí. Él, él, él se fue, bueno, cogió varias becas de estudios en, en el extranjero y aprendió todas estas cosas. Y sí, dentro de sus políticas económicas lo particular es que tenía un, un papel muy autoritario. Podías ver este tipo de capitalismo de Estado con un Estado muy fuerte, que es fundamental para el desarrollo industrial, en plan en este sector hay que invertir. Y bueno, dado eh, todas estas ideas sincréticas que le había traído de Occidente pero consiguió que Manchuria fuera el área industrial con un mayor crecimiento en el mundo y esto eh, permitió que toda la operación japonesa en la Segunda Guerra Mundial eh, pudiera desempeñarse. Novosuki fue el abuelo de, de Shinzo Abe, el primer ministro japonés actual. Él también era, por casualidad, amigo de Ha-Chun-fi, que es el dictador coreano en los años 60 que fue asesinado y cuya hija era esta presidente coreana que fue. Sometida um, so a sort of un a impeachment el año e pasado. E Así que hay un, este que es el ADN política, política y económico so que se remonta a esta única persona, um, pero no solo es esto. Era, en, el, Japan, en la era de posguerra, Japón, Japón, Japón siguió la misma política. Kishi fue también primer ministro japonés en. Uh, los años en el 56, 1956, después de haber pasado por la cárcel y haber sido condenado como criminal de guerra por la Segunda Guerra Mundial, sus actuaciones en la Segunda Guerra Mundial, fue, su actuación fue decisiva en la reconstrucción de la economía japonesa siguiendo el mismo modelo que había aprobado en Manchukuo. Y también fue una persona clave a la hora de normalizar las relaciones entre Corea y Japón y, y digamos, que consiguieron dar un giro radical a estas relaciones después de esto. Bueno, conocemos el auge económico de Corea del Sur, de Japón, luego de Singapur, de todos los eh, tigres del sudeste asiático, todos fueron a Japón. ...para aprender este, esta política sincrética, para aprender cómo, cómo lo habían hecho, eh, de, digamos un poco como sucedió en Alemania también. El motivo por el que he mencionado todo esto es que se puede, solo una cosa más, perdón, lo siento, durante la guerra, con esta delineación, este eh, terreno que veis aquí delineado, los japoneses tenían una idea llamada el círculo de coprosperidad del, Hana, del Asia del Este. Estaban observando esta solidaridad global que existía, bueno, la versión del comité, la versión más capitalista. Ellos tomaron prestado este discurso y tenían esta idea de un eh, sudeste asiático, una comunidad del sudeste asiático que sería, digamos, quizá un precursor de la Unión Europea, pero en un sentido muy negativo, donde todas estas culturas diferentes. Diferentes, y todos estos organismos políticos coexistirían en esta esfera cultural común. Hicieron mucha propaganda al respecto, pero también intervenciones concretas con programas de intercambio cultural. Bueno, por esto he traído este, este ejemplo histórico de Manchuco tan lejano y su. Eh, y este, este círculo de prosperidad eh, japonés, de cuño japonés en el sudeste asiático y esto lo traigo como un, eh, para hacer paralelismo con Europa eh, por favor, si puedes pasar a la siguiente, está el, el, digamos, el elemento más legitimado de toda esta estrategia no es Japón ya, porque en estos momentos China es quien está desarrollando toda esta ideología y llevándola al máximo y por supuesto no se, no, no se hace una mención explícita, pero hay, es un modelo económico que dentro del propio Estado tienes un Estado, este, este capitalismo impulsado por el Estado que funciona de manera muy eficaz. Desde el punto de vista del comercio internacional, China tiene, tal y como podéis ver, tiene este camino, esta iniciativa de comercio donde China introduce inversiones en, creo que es un tercio del mundo, desde el punto de vista territorial y un cuarto de las inversiones, del flujo de inversiones extranjeras. ...procede de esta iniciativa china, está construyendo oleoductos, eh, extracción de recursos, ahora también construyendo infraestructuras, eh, autopistas, carreteras, aeropuertos, las políticas económicas... ...en esta región del mundo desde el punto de vista de la estructura financiera es bastante interesante, no es el FMI, porque no viene con toda esta ayuda al desarrollo que tiene esta carga política, sino tiene otra línea comercial internamente, tiene esta imagen eh, muy bonita para justificar el programa, pero por supuesto lo que hay aquí, es algo que tiene, tiene que ver con el círculo de coprosperidad del sudeste asiático y que se eh, desarrolló mucho bajo el programa imperialista, no, no es nada horizontal. Esta es mi aportación. Muchas gracias por esta introducción bastante densa y creo que hemos aprendido mucho de lo que nos has contado, muchas cosas de las que yo no era consciente, aunque bueno, tengo familia que ha vivido desde hace años en Beijing y lo, lo sigo bastante, mi hermana vive allí, pero quizá podemos hablar de esto un poco después porque queremos introducir, establecer un puente con el trabajo de Basil, que viene de un contexto muy diferente, aunque conectado, desde luego, un área diferente del mundo. Quizá podemos hablar de esto más tarde, discutir eh, estos, esta retórica en la que estás investigando. Y bueno, no está claro si son eh, retóricas dominantes. Por ejemplo, yo he oído mucho de la retórica de abrir. Y, uh, uh, what his role was de Xiaoping uh, y to toda su, -su política yo creo, pensaba que estaba mucho más relacionado con esta política de los años 60 pero tú nos dices que en realidad bueno se remonta mucho más atrás y que tiene un elemento panasiático y que está impulsado con la, en la conexión con Japón muy interesante escuchar o me gustaría escuchar cómo esto se introduce en tu práctica artística y tu práctica como comisaria, pero ahora Basil, por favor, háblanos de tu trabajo. Sí, voy a cambiar de diapositivas. Gracias. También comentando sobre lo que nos has mostrado desde el principio, creo. Es una dimensión global ¿no? de los temas que estamos eh, discutiendo, realmente encaja con la agenda de la Bienal de Kiev y en cierto modo estamos compartiendo el mismo modus operandi. ¿no? Esta línea modernista que has retratado desde Dada en adelante, porque está especie de superposición de lo artístico y lo político y esta disposición a imponer una dimensión utópica en ambos campos es básicamente lo que proponemos mientras Vivimos en un status quo contrarrevolucionario. Por supuesto, hablo del otro lado del mundo europeo, ¿no? De, soy, estoy en Ucrania, lo que nuestro, nuestro contexto comparte mucho con el europeo, en la medida de la eh, tendencia negativa ¿no? y decadente. En este sentido diré que cuando las tendencias son sistemáticamente negativas no queda más opción que ser verdaderamente radical y proponer algo radical en este contexto, por eso se superpone tan perfectamente con el Festival Trans Europa, y la agenda de European Alternatives porque en nuestro caso también estamos en un país después de la revolución en propusimos una agenda internacionalista imponiéndola en el contexto europeo y en el ucraniano mencionaré probablemente bueno insistiré en algunos aspectos que tienen mucho que ver con lo que has dicho porque incluso respecto a la descripción del concepto de este debate y cómo está enmarcado y configurado, planteando la cuestión del de, eh, status quo post nacional al que se supone que deberíamos llegar, también tenemos que tener mucho cuidado sobre eh, esta idea, porque tenemos, eh, hemos utilizado demasiados posts. ¿no? Últimamente y tenemos que tener en cuenta de que para cada post incluso la Post-nación, uh, uh, tenemos que ser conscientes, dices so Post, post new... en el sentido thing? de que yeah, algo va, va a venir después, not, yes, ¿no? Que so viene it's después it's de la defined? nación, yeah, but, uh, the, uh, sino is, uh, también uh, algo que viene, uh, vengo uh, de un país que está parcialmente ocupado, uh, ocupado we'll real, yeah, ¿no? Y para, en términos de real política hay que recordar esto, ¿no? Hablar de no naciones, no fronteras, es una posición muy cómoda decir eso. Puedes decirlo cuando todo el mundo está protegido y seguro y si no tienes que pensar de otra manera. Pero también digo que cada post como idea evoca un pre, ¿no? Y esto es básicamente lo que observamos hoy, la fusión, la combinación entre lo posmoderno, lo postpolítico, lo postliberal, con su cinismo, con un uh, uh, barbarismo premoderno, prepolítico. Y en ese sentido estamos en un periodo de decadencia y en un periodo de discriminación bárbara, ¿no? claramente racial. En este sentido, en vez de esto, en vez de eh, hablar de lo que puede estar más allá o antes de la nación, este tipo de constelación digamos es algo tramposa, tiene un aspecto sospechoso, la constelación en la que nos encontramos desde la perspectiva globalizada a la que se une una ideología identitaria, encaja muy bien y creo que lo que está reprimido es lo que está entre medias, no estoy hablando del Estado-Nación, por eso digo que, eh, si os acordáis, de la recordamos la situación actual en España y en Cataluña, esta tendencia a la posición tribal, al tribalismo, en cierto modo indica que no estamos superando el Estado-Nación, sino al revés, estamos volviendo al Estado-Nación. Y no es casualidad que tantas fuerzas políticas y militares se usaron contra los manifestantes del 1 de octubre porque esto es un síntoma de que podemos olvidarnos del Estado como Estado del bienestar, pero no en términos de su corazón, de su esqueleto de aparato represivo. ¿no? La imagen de... Dirigentes autoritarios ha entrado en escena y esto es muy peligroso y parece que queremos como olvidarnos del Estado-Nación, pero solo nos olvidamos de la parte del bienestar, pero el aparato represivo ahí queda. Intento entender el, el Estado del bienestar, por lo menos este aspecto del Estado es un aspecto positivo, ¿no? El, el Estado del bienestar. Sí, sí, sí. ¿Estás hablando de esto mismo? Sí, porque esta es la parte del Estado que se está deconstruyendo de manera masiva. Sí, sí, me refiero solo muy brevemente, esta idea posnacional puede ser también muy reaccionaria y conservadora. Así que es, por eso. Creo que es eh, muy importante Because proponer un programa internacionalista, porque el internacionalismo, whatever, eh, agenda, en comparación yeah, con esta agenda postnacional, uh, significa que no solo estás atacando el Estado-Nación como tal, sino que estás proponiendo un marco o un paraguas. En el que los estados-nación pueden existir, pero ya no importan tanto. Por supuesto, me refiero aquí también a este, este principio formulado, bueno, tan famoso formulado por San Paul, es, de San Pablo. Eh, por supuesto los judíos y los eh, griegos importan, existen, pero si tú eres cristiano no importa, esta es un poco la tarea, como eh, encontrar una fórmula para este nuevo espacio internacionalista donde todo el mundo pueda inscribirse. Y por otro lado, está este programa internacionalista, es uh, uh, también urgente urgent y, y es un reto para el status quo político y económico, porque bueno to, también te estabas refiriendo antes a esta perversión the, uh, del legado the, uh, izquierdista emerged, uh, -right edition, en la this. nueva eh, edición because, uh, uh, del uh, poscolonialismo. Yeah, y esto es también importante, porque la idea internacionalista probablemente es la única del programa internacionalista que no puede ser absorbido por la extrema derecha. La idea internacionalista, porque esta idea de universalismo, esta dimensión comunista, la, la odian tanto desde la extrema derecha, así que cualquier intento de construir una internacional fascista no, no, no llegó al estado de la realización, porque no pueden, no pueden tragarlo. Pueden tragar incluso el programa socialista, no es un azar que se llamaran también nacional social pero ahora lo que estamos viendo es una proletarización del electorado de la extrema derecha. Muy bien, voy a intervenir. Eh, son todas eh, cuestiones muy maravillosas, pero todavía no hemos hablado del papel de los eh, medios de comunicación de masas en estos procesos. La retórica simplificadora del, digamos, la, el programa populista sería el tema de otra discusión, creo. Pero bueno, me gustaría defender un poco. Uh, Let's say left un poco el el, el, el buen pensamiento de, de la izquierda, creo que no es solo el fracaso de estos intelectuales, creo que no son los únicos culpables, creo que hay muchos más muchas más causas, la tercera vía, por supuesto, tiene también que ver con el fin, el, el, el orden mundial dualista, no hemos hablado de estas cosas que también han cambiado mucho, en el, el periodo después de la caída del muro de Berlín, un cuarto de siglo ya. Entonces es, es muy interesante la discusión, pero estamos terminando la mesa y me hubiera gustado preguntaros a los dos, solo en unos minutos, cómo... Como mediadores de la cultura o comisarios, quizá uno o dos ejemplos o un ejemplo, si podéis explicar cómo materializáis y condensáis las cosas bastante teóricas de las que hemos hablado ahora. Bueno, yo no he sido teórico en, en absoluto. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Perdón, perdón. Era, bueno, una provocación en realidad, quería provocarte. Bueno, creo que incluso con el, el tema que hemos estado discutiendo, este internacionalismo como un problema que, que se puede plantear en la Bienal también, pero también en las colaboraciones interinstitucionales que tenemos desde hace varios años, tenemos estas alternativas europeas y otras instituciones para nosotros, es, se está probando en el terreno cultural porque no estamos actuando en el terreno político, estamos desarrollando nuestra política por medios artísticos y culturales, con el arte y el saber y el conocimiento. Pero de lo que podemos aprender, lo que podemos aprender de este terreno es algo muy importante para la política futura. Porque en este caso me refiero también a... Bueno, el, el motivo, por ejemplo, de los diferentes levantamientos en todo el mundo, empezando con el, el movimiento del el Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, lo que hemos visto básicamente en este periodo de levantamientos populares es un proceso de producción de nueva subjetividad que puede ser diferente a la existente, como un sindicato, un partido, una ONG, esta nueva colectividad política encontró o adquirió su forma a través de la ocupación de plazas centrales, los ágoras, este movimiento de las plazas, de la toma de las plazas. Pero lo que hemos visto después, también localmente en Ucrania e internacionalmente, es que esta toma de plazas se produjo de manera muy rápida pero también terminó muy rápidamente los movimientos no bastan también en la cultura o en la política necesitas algo para sostener para transmitir tu programa para continuar tu trabajo en el futuro necesitas algo más sólido esta es la solidaridad también ellos son fuertes por eso necesitamos instituciones y por eso cre creo que nuestras experiencias culturales son tan importantes, porque los movimientos son buenos para el principio la institución es algo que puede constituir, que puede establecer cuando las cosas se ponen en lugar adecuado estoy utilizando la palabra institución como en, en otros momentos hablaban de partido hay una necesidad muy básica hoy en día para transmitir nuestro programa político para el futuro y estoy pensando realmente en un espacio internacionalista europeo, tener algo sólido como una nueva institución nuevos colectivos que pueden intervenir en, la base, en, en el entorno internacional y esta es la única receta para una verdadera política transnacional a pesar de las nuevas fronteras y los nuevos muros en la era de la globalización. Tengo, quizá podemos eh, seguir esta discusión en Kiev, porque ahí tendremos también un espacio eh, para hablar del internacionalismo, pero si analizamos el, la historia del internacionalismo, solo hubo dos momentos este momento antiimperialista en los años 20 que, que luego fue saboteado por Stalin en los años 30 y luego el tercer mundisto en la conferencia de Bandung sí, y el, el anarquismo, bueno tienes que decirlo por favor sí, sí, por supuesto, por supuesto también una, una nota importante de los movimientos anarquistas, también en España hubo un movimiento anarquista importante. Mi, mi pregunta, bueno, no, no podemos seguir con esto, pero mi pregunta es, estas formas de internacionalismo, Tenían un enemigo concreto, imperialismo, en la versión antes de la guerra posterior, pero cuando no tienes un enemigo, claro, qué tipo de internacionalismo puedes construir. Estoy pensando un poco en las alternativas europeas, este festival y esa cuestión traslocal, quizá hay, hay respuestas, pero bueno, tengo que aprender más para y meterme más en ello. Pero bueno, quería responderte un poco sobre esto, volviendo a la cuestión de mi propia práctica. Yo he dicho ya que estoy en un momento de autocrítica, analizando todas esta, estas instituciones culturales y artísticas de la izquierda. Espero que pueda introducir este elemento de la criticalidad, no desde el punto de vista del posestructuralismo, porque el posestructuralismo está un poco incrustado de una manera que condiciona su propio funcionamiento y su apropiación por otras formas de, de, de acción política, digamos esta intelectualidad izquierdas que está siendo apropiada por la derecha, My own teaching, that's what en I do mi docencia, que es lo que hago Europe, más Germany, concretamente en in in in in Alemania, doble intento introducir este doble pliegue y estos movimientos perversos, estos giros perversos de este tipo de pensamiento. Cuando tengo un marco institucional más claro con públicos que están de acuerdo conmigo, entonces introduzco obras comisariales fundamentalmente en Asia del Este, en Japón, China, y ahí estoy intentando construir un diálogo más transnacional, la historia del. Este de Asia y digamos cómo se fue generando, no se ha hecho un análisis del imperialismo en esta zona y bueno en este sentido he estado comisariando, encargando, produciendo y también trabajando. En, varias, en varios proyectos artísticos y teóricos, pero no, no puedo contar los detalles, lo haremos en la próxima ocasión, espero que sea pronto, se nos ha acabado el tiempo, creo. Hay Creo que no hay tiempo tampoco para las preguntas, lo siento, pero estamos por aquí, los invitados están por aquí, muchas gracias por esta aportación eh, tan intensa, una hora más o menos, incluso más, que hemos hablado en el concepto internacional y de lo posnacional en diferentes lugares del mundo. Ahora eh, paso la palabra. Muchas gracias.